Cambiaron de vida claro, Pero aquí está pero aquí, preparada para todo. Sí, todos para, exactamente. Yo le veía que se preparaba para Morenada y de pronto le pusieron. ¿Qué sería tim, este? Es un ting. Un, tim. un tim. Lindo, bonito. no fue, pues, Lidia? Lidia, por favor. ¿Hay alguna danza que no sepas bailar? A ver, ¿cuál sería? De repente del oriente boliviano, alguno nuevo, digamos claro. así, muy étnico, de repente. Pero, tal de, vez. Las, de, las pero nuestras, de las nuestras, un las todas. La por ejemplo, podrías tranquilamente. Uh, sí, aunque, ¿sí? a ver. Sí, ah, ya. sí ya, estoy, ya estoy. Mi cuerpo se escanea y reconoce. Qué fantástico. Bueno, me cuento que estoy con novedades. Ya están las actividades de fin de año, las unidades educativas en las diferentes ciudades, provincias y comunidades. Ya eh, tienen bachilleres. Eh, próximos estudiantes de la universidad y le tengo un acontecimiento singular la que se vive en las provincias y quiero compartirlo con usted Por favor. nos vamos a ir a las imágenes porque esta es la primera de este sector tan lindo que tenemos junto a Fiesta Mayor, mire eso gringo, esta es ahí? una flamante bachiller y de esta manera se festejan en las comunidades, que le parece ¿Qué es... le, pusieron ahí le pusieron frazadas le pusieron platita le pusieron regalos Ahí están los papás acompañados de los padrinos, los profesores festejando a los flamantes bachilleres. Le ponen su platita. Mira, yo hubiera querido estar así en mi bachillerato. Y yo también, no vayas a creer. Mire, esto, este, feste este festejo que se realizó en la población de Ancoraimis en la prov provincia Omasuyos en la comunidad Villa Macamaca. Ajá. Esto sucedió este pasado fin de semana, ahí están los profesores, los padres de familia, ahí están las flamantes señoritas bachilleres, como jóvenes bachilleres, ahí con el aguayito cargado, se hizo el desfile respectivo junto a la banda autóctona y en toda la plaza les hicieron hacer, dar vuelta al ritmo de la música de nuestros hermanos ahí. Banda todo incluso. ¿Quién me iba imaginar que así de esa manera se festeja en las diferentes comunidades? Vaya que sí, prácticamente toda una fiesta que preparó cada familia para sus hijos. Y mira, ¡Mire eso! Nada, Yo no man. podría ir ni una cuadra. Espectacular. En serio, se trajeron bandas, se trajeron conjuntos autóctonos, eh, y los invitados, los familiares, uno en uno ponían sus recuerdos, sus regalos, mire cargando. Qué impresionante. <ríe> Realmente fue único esta fiesta que se vivió. Le reitero en la comunidad Macamaca Maca, eh, de la de la población de Ancoraimis en la provincia Omasuyo. De esta manera los bachilleres eh, 2022 se festejaron y bueno será hasta el año ya en las diferentes universidades bandas de músicos. Música autóctona, prácticamente fue un festejo único. Fiesta total, imagínate. Exacto, qué maravilla, oye, qué <risas> lindo, lindo. Compartirme, compartir estas imágenes con ustedes porque esto solo se los vive en las diferentes comunidades acá en el departamento de La Paz. Imagino que también se replica en otras comunidades en el país. Mira nada no, no, todo más todos legal, junto a hay. sus tradiciones sí, y costumbres, qué ¿no? Belleza, una maravilla. Qué linda fiesta Nunca había visto esto, la verdad es la primera vez y Ajá. no deja de sorprenderme. ¿no? Exacto, y es que es así nuestras, nuestra, nuestros nuestra hermanos, cultura, nuestra ¿no? cultura. ¿sí? Estas Mira, no. tradiciones y este cariño, porque cada en las diferentes comunidades, cada rol o cada actividad estudiantil que los jóvenes van realizando es pues festejado y por toda la comunidad. Qué lindo, ¿no? qué lindo. Agasajado siempre por toda la comunidad y las autoridades, los hilacates que cumplen un rol muy importante, van velando eh, a la juventud, a, a las parejas. Bueno, son cosas muy lindas que pasan, ¿no? Qué interesante. Bueno, bueno, eso bueno, en la primerita, van, nos vamos va, a la segundita. Van a pasar un buen invierno, bien Exacto, abrigaditos. Exacto, ¿no? ya tienen para todo el año, ¿ah? ¿eh? Camas <risas> nuevitas para estrenar, si es que... Bueno, algún momento harán familia, ahí está, ya Chale, tienen claro. preparadito. Sí, así nomás, trazadas para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, nos vamos con la segundita, señores, luego de Ancoraimes. Nos vamos nuevamente eh, acá a la Ciudad de La Paz, porque eh, se presenta la invitación del bloque Bullangueros con altura. La jefatura de los fundadores 2020-2022 invitan al descubrimiento y presentación de invitación Un legado con fe, y Cultura continúa a realizarse este sábado 17 de diciembre a partir de las 18 horas en el Hotel La Paz Salón Ilimani de eh, la Avenida Sucre, este es un evento que se va a realizar junto a este bloque especial que también pertenece a una de las fraternidades dentro de lo que es la festividad del señor Jesús del Gran Poder Nos vamos a la tercerita señores luego de esta actividad hay otra que viene por parte de la Fraternidad Artística folclórica y Cultural 100% Salay filial La Paz eh, que a la cabeza del señor Elías López y el directorio 2022 invitan a su quinto aniversario uh, de esta prestigiosa fraternidad a realizarse precisamente este sábado 17 de diciembre a partir de las 15 horas en el Salón de Eventos Tropical ubicado en la avenida Jaimes Freire, esto en lo que es la zona de Subocachi, para luego disfrutar de los grandes de las diferentes agrupaciones que van a estar presentes dentro del festejo en este quinto aniversario de este bloque tan especial, artístico y folclórica cultural 100%. Salay. ¿Está entrando esta danza aquí en La Paz? Eh, oh, bastante. ¿Sí? ¿Dónde no lo bailan? En las comunidades, en las entradas zonales, en las festividades grandes. Si bien esto nació entre Chuquisaca y Cochabamba, porque pertenecientes a danzas de, esta, de estos lugares, pues la paz en todas sus festividades y si no hay salay creo que no no es la fiesta en las zonas tam, también en las comunidades ¿no? gracias, gracias a esta danza ha subido la venta de zapatos blancos ¿no? claro eso es con ta rompe taquito dice no y <risa> <Rompe taquito. risa> bueno, bueno y cómo te trata el salay a ti bien te defiendes o no, cuesta un poco me cuesta sí, soy sincera sí. en el salay ahora dime more nada ah, otra está, cosa sí. no otra voz yeah. sí, sí de acuerdo de acuerdo bueno nos vamos a otra actividad muy importante y esta es una actividad solidaria yo sé que usted lo conoce, este artista. En beneficio, es un evento solidario todos con Leo, nuestro querido amigo, un gran hermano cubano que llegó hace muchos años atrás acá y ha hecho arte en su estilo haciendo una fusión con música nacional y es importante también apoyar porque nos ha hecho vivir momentos realmente muy bonitos en diferentes conciertos, eventos, actividades y él ha estado siempre ahí, ha sido siempre un hermano que ya vive muchos años en nuestro país. A absolutamente, Leo, Leo Egus, quizá. Sí. Eh, es el eh, leito que, bueno, yo lo conozco hace muchísimos años, Él en su momento fue vocalista de Contraste Latino, que sí. era una, una orquesta dirigida por Yuri Morales eh, en ese tiempo, ¿no es cierto?, recién llegadito aquí a Bolivia, eh, la, la descosía cantando salsas, cumbias. Y bueno, después agarró la carrera solista, es seguramente el, aquí el que te hace los, los boleros más dulces, ¿no? Uh -huh. eh, la música latina, ¿no? Sí, sí. Se, se dio por ese lado, eh, empezó a tocar la guitarra y lo hace muy bien. Eh, él era percusionista, ¿no? Sí, Inicialmente sí, sí. llegó así como percusionista, pero además como vocalista, tiene una voz bellísima, Leo. Así que bueno, está atravesando un momento complicado en su salud, estamos todos acompañándolo, apoyándolo. Y bueno, ese es un evento solidario que se va sí. a realizar exactamente cuando. Eh, se si va a realizar. Este sábado 17 de diciembre en Alto Sopocachi. En Alto Sopocachi. Si sí, es una kermés, va a haber diferentes platos. Entre ellos está eh, la sacta tradicional de La Paz frita: taras ceviche. Buenísimo. Ceviche, además de realizar un sorteo de canastones. Este es el momento de ayudar a, a, a los artistas y hermanos como Leo que han llegado acá eh, y ha difundido también nuestra música al estilo propio de él. Sin ¿no? duda. Entonces, en los momentos, de, como decía don Oscar Castro, eh, amigos, hay pocos, amigos tienen que estar en las buenas, en las malas, y en todo momento, y este es el momento de estar con Leo, pienso seguro, yo, ¿no? seguro que Así sí. que esta invitación para todos nuestros amigos y amigas, folcloristas y, fol y no folcloristas, y bueno, quienes gustan de su música, y quienes no, momento también de compartir riquísimos platos con la familia. No. Un fin de semana, Cómo ¿Verdad? No. Nos vamos a otro otro y la ultimita, querido gringo, nos vamos a una actividad muy importante que se va a vivir en Buenos Aires, Argentina, señores, el recorrido no Navideño 2022 de los Caporales San Simón. El directorio de los Caporales San Simón de Oruro, filial Buenos Aires, invita a la mañana, sábado 17 de diciembre, como todos los años, a realizar el recorrido navideño 2022 desde las 18 horas. Eh, la, se van a reunir todos nuestros hermanos de las diferentes filiales, tanto de Cochabamba como de La Paz. Esto en el Rosedal de Palermo, en la avenida, bueno, esto en Buenos Aires. Ahí está el bloque San Simón de Oruro, filial Buenos Aires. Estarán con esta actividad al ritmo de lo que es el caporal, esto en Buenos Aires. Eso en cuanto a la información. ¿Dónde va a ser exactamente? Esto en donde? Buenos Aires, Barrio eh, Barrio esto Palermo. en el Rosedal. El Rosedal, de, sí, el Rosedal. es un parque hermoso, lindo, bonito. Ah, mira, esta fiesta, que ya la vivieron, por cierto. No, la van a vivirle le cuento. ¿Por primera vez? Este, No, segunda vez. Ah, segunda vez. Este fin de semana, mañana, sábado 17, en Rosedal de Palermo, en, en Buenos, Palermo. Elma, Buenos Aires, donde también nuestros hermanos paseños, cochabambinos y quienes son parte de este bloque tan especial de San Simón de Oruro, rumbo al carnaval, van a estar también haciendo su recorrido ya, pero con motivos navideños. Buenísimo, muy bien. Ajá. Bueno, Lidia, estuvo completísima la agenda, muy variada. Muchísimas gracias. ¿no? Así que nada, pues el siguiente viernes nos estaremos reencontrando. Para con más seguir. novedades. Sí, ojalá que haya buenas novedades. Va a ver, es a Dios quiera. Claro que muy sí. Muy bien, qué gusto. Un gringo. beso a tu guagua. Gracias. Que todo gracias. vaya bien. Exactamente, con la bendición de papá Dios, todo va a ir bien. Y bueno, la invitación está hecha para que hoy a las 3 de la tarde nos sintonizan a través de Avia y a la televisión su programa fiesta Mayor. Hasta la tarde.